semana pasada te contamos todo sobre, la historia, sobre el drama que vivió Verónica la ex mujer de Cacho Garay que lo denunció al humorista uh -huh. querido por el público de violencia de género lo denunció en Córdoba y lo denunció en Mendoza hoy Verónica por primera vez en vivo habla con nosotros acá en Intruso la voy a saludar porque la verdad que la conozco hola Vero hola ¿cómo estás? no sé no sé cómo estoy, estoy, eso es, creo que es lo más importante. Lo importante es, el, el primer paso ya lo diste, que fue hablar, el liberarte de esa presión. La verdad que hablé todo el fin de semana con Verónica y me contaba eh, un poco todo lo que estaba viendo, lo que ya nos había comentado acá en Intrusos, en un móvil que la verdad que conmovió muchísima gente, me escribió después de escucharte pero yo seguí hablando con vos y la verdad que a medida que pasaba el fin de semana te escuchaba cada vez más, cada vez más angustiada cada vez eh, como sin esperanza, ¿no? A pesar de, de estar atendida, a pesar de, de que por suerte encontraste ayuda, estabas mal. Digo, ¿hoy seguís pensando lo mismo? ¿Seguís pensando que no tenés salida? Es muy difícil poder resumir eh, todo lo que he vivido durante 13 años eh, es muy difícil estar acá en un piso expuesta a muchas personas que me están mirando, sobre todo a, fami a, a, a mi familia, a amigos, a personas que critican sin saber. Y a las opiniones, ¿no? las opiniones, ¿qué eso en realidad? Pero hoy en mi vida sí estaba completamente destruida. y y yo, yo no sé si me va a sumar o restar lo que diga, pero yo no quiero que, que, que, que me silencien más, como lo decía con, con, con Pablo cuando recién me hizo esa, sí, sí, esa nota. Sí. Que era lo que lo vamos a contar un poco a la gente para que pueda comprender, eh, según lo que nos contaba Verónica la semana pasada y lo que me contó a mí durante todo el fin de semana. Ella le tocó, lamentablemente, atravesar todo tipo de violencias, que no se escapó ninguna, violencia económica, violencia psicológica, eh, violencia física, violencia verbal. Esto es lo que nos cuenta ella, lo que nos dice, lo que le tocó atravesar en estos 13 años, acompañando al humorista eh, Cacho Garay. Él habló después también, mostró unas armas, digo, la verdad que uno no lo escuchaba y lo, a mí particularmente lo que me pasaba era que lo, no lo sentí empático en ningún momento, no hablando de la situación, lo sentí como siempre como muy frío. Sí, es así, él, es, él muestra, él es un, es un gran artista, realmente, que es un, es un, es un personaje. Muy pues, querido aparte, ¿no? Bueno, querido porque la, porque la gente se, se comió ese, ese, ese, ese personaje que él hace, que le sale muy bien. Pero puertas adentro es otra, es otra persona. ¿Por qué aguantaste tanto, Vero? Esa es la, la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué aguanté tanto? Eh, y me lo explicó una, una psicóloga, porque yo caí en un, en un refugio sí. donde, donde, donde te asisten. Caí por amigas que podía haber que me ayudaban y que me hacían decir, esto, esto no es normal, que vos no puedas ir a tomar un té conmigo. Y también después caí, cuando caes en, en un refugio, te hacen ver una realidad, porque te hacen... Feliz. Pero vos, vos, vos naturalizadas, naturalizadas en sí. situaciones. Era re que, normal la, para mí, era re vez... normal, muy normal. Claro, sí, sí, yo, eh, que tomaste distancia, con... pudiste dimensionarlo. Sí, cuando lo yo lo conocí, él me dijo que que me iba a proteger porque todo el mundo era malo mm. y que con él iba, iba a tener todo y que yo tenía que hacer ciertas cosas para que me empezaran a, a pasar cosas lindas que si yo hacía ciertas cosas me iban a pasar cosas lindas, que ya se imaginan lo que es mm. y, me, me, y yo me, me encontraba en un momento como muy sensible en ese momento sí y... a mí me llamó la atención Vero de algo de, de lo que vos contaste en tu historia que tiene que ver con que Vos conviviste 13 años con una persona eh, en un lugar que era tu hogar, porque era ¿Qué? tu casa. Porque sí. cuando uno es pareja, digo, es todo de los dos, ¿no? Sí. Y en este caso, que vos no te sentías identificada porque no había nada tuyo. Nada te identificaba claro. con la casa. A mí, cuando me cuando, <risa> ¿sabes, dicen la, la novia de, de él, es como que me cuesta nombrarlo, es una, La esposa de él, es como que. Es como que es una persona que tiene muchísimas mujeres. De hecho, tiene una con la que se contacta todo el tiempo, como si fuese su mujer real. Eh... Perdón si por ahí estoy como en shock. Sí. Igual no te preocupes. Eh, le, te ¿Puedo entrar un vaso de agua? Ahora vamos, vamos a hablar. Yo sí. quiero que vos estés tranquila. Sí. Y no, simplemente eso. Nada más. Acá estás con, con amigos. Sí. Yo, yo quiero aclarar algo que es un, muy difícil hablar de esto, exponerme. Eh... Yo no creo que pueda recuperarme el 100% con todas esas torturas que viví, con todo eso que naturalicé, porque uno empieza a, a ver... Esta persona como que me generó tanto miedo, diciendo mm. que era tan poderosa... Yo creo, igual, igual yo te lo decía eh, el fin de semana, a ver, me parece que quizás hoy eh, es, todavía estás muy dañada y quizás hay cosas que no las puedas olvidar nunca. Lo mm. que sí creo que el paso del tiempo y ayuda... Eh, con ayuda de profesionales, vas a poder eh, salir adelante de todo. Y esto, cuando pase el tiempo, te vas a dar cuenta que, que fue una historia dramática que, que te tocó atravesar, pero vas a ver que la vida te va a dar otra oportunidad. La vida, digo, sos una chica muy joven, eso es lo que yo te decía el otro día, sos joven, tenés una vida por delante. Lamentablemente te tocó atravesar algo espantoso, pero tenés un montón todavía. Un montón y quizás conozcas una persona hermosa para lo que sea o lo que vos decidas hacer. Pero date esa oportunidad de creer, de volver a confiar. Sí, el, el más que nada lo, lo, lo que hacía es decir que, no me, que no, me, no me iba a querer nadie. Por eso, eso te lo tenés que sacar.